En esta ocasión, como, como en otras anteriormente, antes del Pleno, queremos dar esta rueda de prensa eh, para presentar las mociones sobre las propuestas que tenemos para el municipio. Esta vez, sin embargo, queríamos eh, hacer hincapié en que el equipo de gobierno trae para su aprobación dos puntos que pensamos que son de suma importancia también para el municipio y por eso invitamos a los ciudadanos de Coín a que... Eh, presencien el, el debate y, y conozcan las posturas de cada una de las formaciones sobre el tema. En primer lugar está la cuenta general, mientras que los presupuestos municipales son objeto de, de gran debate y tienen bastante cobertura, mmm, la cuenta general, sin embargo, no tiene tanta importancia cuando pensamos por nuestra parte que debería ser tan importante o, o más que, que el debate sobre el ...sobre lo que es el presupuesto. La razón es que en los presupuestos municipales... Eh, ...el equipo de gobierno presenta... ...sus propuestas económicas para el ejercicio... ...mientras que en la cuenta general... ...lo que tiene que hacer es rendir cuentas... ...precisamente de la ejecución de ese presupuesto... ...y de la situación económica, para eso... ...además del presupuesto se acompaña de otros documentos... ...que dan una idea bastante fidedigna... ...de lo que es el... ...el estado económico del municipio. Por otro lado, también viene el plan municipal... ...contra el cambio climático. En los tiempos en los que estamos y, y, y con la trascendencia que tiene... Eh, la, ...el tema del cambio climático, todos los municipios están obligados... ...a tener un documento, que es un plan municipal... Un plan municipal ...en el cual eh, aportan soluciones y mejoras... ...para la situación eh, a la que nos estamos enfrentando... ...sin embargo el equipo de gobierno... Mmm, ...una vez más... Eh, ...subcontrata este documento a una empresa especializada... ...que hace un documento al uso... ...y con una, una serie de propuestas que pensamos que no cubren... Ni, ...ni mucho menos las expectativas que tiene que tener un plan de este, de este calibre... ...también invitamos a que se siga el debate sobre este punto... ...y ya centrándonos en las mociones... Eh, presentamos cuatro mociones que voy a, y voy a comentar a continuación dos de ellas. En primer lugar está la moción sobre el control, del, o sea, mejoras en el control del agua de, de los regadíos. El, mm, el plan hidrológico que se está elaborando es un balance de todas las cuencas de, eh, de, de Andalucía, y precisamente aporta unos datos sobre la, las cuencas que nos afectan, que es la cuenca en particular, la cuenca de Río Grande, eh, poniendo un panorama que es bastante desalentador eh, para, para la próxima para la próxima década. Y es que la cuenca de Río Grande, que incluye también el río Falal y Pereira, tiene un déficit estructural de agua y, y se plantean medidas mmm, reductoras en el, en el riego. ...basadas principalmente en, en mejorar los regadíos mmm, para poder reducir el, las demandas que hay existentes. Sin embargo, por nuestra parte pensamos que esa, esa reducción eh, que se va a obtener... ...con las mejoras tecnológicas de los regadíos y que ya se están aplicando no son suficientes... ...y necesitan además de ir acompañadas de un control mucho más exhaustivo por parte de la Junta de Andalucía... De, eh, ...de los riegos que se están realizando y del consumo de agua que se está, que se está produciendo. También llevamos una moción eh, sobre el punto, el punto eléctrico para, para carga de vehículos... ...que lleva prácticamente dos años eh, destinado a estos vehículos... ...y sin embargo todavía no está operativo... Eh, nuestra intención es que es el ayuntamiento, o sea, el equipo de gobierno, si no lo pone, no lo pone en funcionamiento, al menos que pueda utilizarse esa, práctica, ese, esa, esa plaza de aparcamiento para el resto de los ciudadanos. Y ahora la concejala Micaela comentará las otras dos mociones. Por otro lado, llevamos otras dos mociones a este próximo pleno. Por un lado, el cuidado, limpieza y embellecimiento del parque de San Agustín. El Parque de San Agustín es un lugar emblemático para Coim, es el, el parque más asombrado y más bello que, podemos, que tenemos en, en Coim. Y sin embargo, eh, pues todos los vecinos y vecinas pueden ver cómo, debido a la arboleda que, que hay en el parque, el suelo, que en su momento se transformó de tierra en, en mármol, ...está totalmente lleno de, de bolitas, eh, hasta el punto de que incluso es difícil pasear por el parque. El cuidado de los jardines del parque también deja mucho que desear, sobre todo en comparación pues, con otros jardines del, del pueblo. Y por otro lado, pensamos que en ese parque sería necesario que estuviesen instalados ya unos baños máxime cuando tenemos allí un kioscobar bar en pleno funcionamiento. Es por eso que vamos a solicitar pues, que desde el ayuntamiento se esmere en la limpieza del parque de San Agustín, también en el cuidado y embellecimiento de los jardines y en la instalación de esos baños, baños de esos servicios que además estaban incluidos dentro del pliego de condiciones de la concepción de ese kiosco bar. Por último, llevamos una moción de fomento de la cultura científica. En este sentido, hay que decir que la cultura son muchas cosas. La cultura no solo son las letras o no solo es el arte y muchos otros aspectos. También está la cultura científica y es igualmente necesaria para el desarrollo de las personas. Cuando hay una desinformación eh, grande en este aspecto, vemos que, por ejemplo, eh, se crean bulos en aspectos tan importantes como la pandemia o el cambio climático, hasta el punto de que podemos llegar a hablar de una verdadera necesidad de alfa alfabetización científica. Por otro lado, desde el CECIF pues, hay organizado unos programas de eh, ciudad científica a la que se puede ascribir cualquier municipio. Es por ello que vamos a solicitar... Que desde el ayuntamiento, por supuesto en coordinación con los colectivos relacionados con, con la ciencia y con los demás grupos políticos, se organicen dentro de las actividades culturales, pues actividades que sean de conocimiento y desarrollo científico. Y también que el ayuntamiento se adhiera a este programa al que ya están pues, otros municipios cercanos a COIN.